Por los chicos, con Pedro ya no nos peleamos. Paula Chávez, una de las protagonistas de Locos por Luisa, confesó que compartir escenario con su marido le permitió unirse aún más a él. Los detalles, en la nota. Paula Chávez, protagonista de Locos por Luisa, aseguró que a veces con Pedro Alfonso nos peleamos en casa, como cualquier pareja, y nos reconciliamos en el escenario cuando tenemos que darnos un beso a los dos días. Además, en el programa Agárrate Catalina, que conduce Catalina Tluji, Paula sostuvo que el teatro te obliga a tener que amigarte. Sobre la obra que se presenta en Carlos Paz, la artista sostuvo. Somos la primera comedia a nivel nacional en recaudación por espectadores, estamos muy contentos de que la gente a pesar del momento nos elija para divertirse.